Dice un dicho coloquial, no importa el que va adelante corra, con tal que el que va detrás no se canse. Y eso son las demagogias que hace aquí, en este caso Venezuela. Y lo están haciendo algunos resentidos, donde están juzgando a Estados Unidos por no querer respaldar a Rusia, sino ser contrario a Rusia. En pleno siglo XXI todavía causa inquietud, causa eh, sorpresa... Que estemos pensando que esto se soluciona a la maldita sea y que esto se soluciona con guerras. Si sacan ustedes un, un análisis de la primera guerra mundial, de la segunda guerra mundial, ¿qué dejó? Destrozos, tristezas, desolaciones. ¿Hubo algún ganador? No, hubieron solo perdedores. Porque independientemente diga que es que ganó este o ganó este, este que ganó también puso muchos muertos. Ahora... No entiendo por qué la sociedad y sobre todo los jóvenes que se están adoctrinando con una idea comunista, izquierdista, socialista, sigan todavía creyendo que un, un ideal va a ser la solución de esto. Porque si nosotros vamos con, digamos, como pasa con Venezuela, que Venezuela su insignia es Simón Bolívar, supuestamente Simón Bolívar, según... Los chavistas, según la, la actitud de Maduro y de la cúpula de todos esos vagabundos, Simón Bolívar creía o quería hacer una revolución bolivariana. Si ustedes van y leen bien a, a Simón Bolívar, Simón Bolívar lo que hizo fue liberar a los pueblos, darle libertad. Pero si ustedes van a mirar lo que hay en este momento en Venezuela, es un encarcelamiento con un ideal. O si no muestra eso, más de 6 millones de migrantes venezolanos que han decidido más bien huir y pasar hambre en otro país antes de quedarse ahí. Ahora, cuando viene la, la época de, de los enfrentamientos, de las confrontaciones, de las guerras que ellos están encendiendo, ellos van, ellos van y mandan a la, al pueblo, a esos chinos, a esos que se dejaron creer de la doctrina y vayan y pongan el pecho. Ojo, porque Simón Bolívar cuando emprendía un enfrentamiento él iba de primeras y detrás el pueblo que lo apoyaba y sus soldados, pero aquí estos arman el mierdero, mandan allá que se maten, pero ellos están en sus guaridas escondidos por si de pronto algo sale mal, coger un avión y chao. La comunidad internacional está en contra de cualquier ataque sin antes ir a un diálogo dip diplomático que dé una solución sin ir a la guerra. Entonces ahora el régimen chavista rechaza la suspensión de Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, aún así Estados Unidos estima que Rusia busca movilizar más de 60 mil reclutas para incrementar su poder de combate. O sea, adiós rogando y con el mazo dando. El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, luego de reunirse con su par de Argelia, se ha unido con los países que no defienden la decisión del Pleno de las Naciones Unidas aseguró que Argelia se ha posicionado con los países que rechazan la suspensión de Rusia en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, según le manifestó el embajador del país africano en Caracas, Adelkader Hazagi, durante un encuentro en la capital venezolana. Según el ministro advirtió del daño al multilateralismo y la violación de los principios de la universalidad de las organizaciones internacionales que se infringen con esa equivocada decisión dicha decisión tomada por los miembros de la ONU se basa en supuestas violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por las tropas rusas en Ucrania pero acá según Venezuela y según Argelia y según otros resentidos de la sociedad están en contra de las decisiones que ha tomado Rusia sobre todo en este momento con lo que está pasando en Ucrania Cuántos muertos y cuántos inocentes Porque en fin Que mueran los que son idealistas Vaya y venga Pero es que está muriendo gente que no tiene nada que ver Ancianos, niños, madres embarazadas Que no tienen nada que ver Con ese problema de esos grandes Vuelvo y digo la diferencia de Simón Bolívar Simón Bolívar iba adelante con su tropa atrás y el pueblo atrás que los respaldaba cuando iba a un enfrentamiento, pero estos mandan a los pendejos adelante, vayan y se matan, pero ellos están por allá en sus guaridas, en sus cuevas, a ellos no les pasa ni siquiera el ruido de un rifle, es triste, vamos a adentrarnos pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones, comparta con todos sus amigos en las redes sociales háganos saber sus comentarios vuelvo y repito y no me canso de decirlo ustedes son los que hacen posible de que nosotros sigamos dando lata aquí y sobre todo manifestando lo que los grandes medios de Venezuela no lo pueden hacer, volvíamos y repetíamos nosotros en las noticias lo que pasó con el diario nacional que Diosdado se quedó con eso porque ay, sencillamente ultrajaron, difamaron sobre él, le dijeron a un narcotraficante narco y le dijeron a un Delincuente, delincuente, ese fue el problema. Desafortunadamente eso es lo que hay. Dicha decisión tomada por los miembros de la ONU se basa en supuestas violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por las tropas rusas en Ucrania. Luego de una votación unánime, la Asamblea General de la Instancia aprobó la iniciativa impulsada por Washington con 93 votos a favor. 24 en contra y 58 abstenciones, superando con holgura la mayoría de dos tercios necesaria. El gobierno venezolano, en cabeza de Nicolás Maduro, por medio de su canciller rechazó la decisión de la organización horas después que la ONU suspendiera a Rusia y aseguró que contraviene las opciones de diálogo que respalda. Rusia se ha visto muy aislada, y ojo pues a lo que hace Putin, porque están haciendo las cosas sin embargo él amenaza a los otros países. En vista de que Rusia se ha visto aislada y en la víspera del voto había presionado a numerosos países con una carta, oígase bien, en la que les advertía que de votar a favor o incluso de abstenerse sería visto como un gesto hostil y con consecuencias. Eso es una amenaza, no lo digamos. No lo digamos de otra forma. Eso es una amenaza directa. Que todo ya no le comen es otra cosa. De acuerdo a los informes, Estados Unidos dijo que Moscú perdió entre el 15 y el 20% del poder de combate y estaría ahora buscando movilizar a más de 60.000 reclutas y reservistas en el este de Ucrania. De acuerdo a la estrategia, al este del país se han trasladado 10.000 soldados más en los últimos días. Hemos visto indicaciones de que algunas unidades se están moviendo hacia belgorodot La defensa estadounidense ha sostenido que Rusia está concentrando su energía y esfuerzo en el sur y en el este del país. Es difícil decir exactamente dónde están cada uno de estos soldados, pero los hemos visto aumentar. La lucha durante los últimos ocho años en la región ha servido para ambos ejércitos. Aquí no son principiantes. Tanto el ejército ruso como el ejército ucraniano ya, ya tienen poder, ya tienen su sabiduría, ya tienen sus escondites, ya, ya, ya saben cómo manejar el terreno. Ambos, ambos están familiarizados con el terreno, los núcleos de población y las líneas de comunicación. Por lo que se espera una pelea con cuchillos. Esto podría ser muy sangriento y muy feo, sobre todo porque digo, hay muchos inocentes que están calando acá. Pero muchos, yo diría que de los, del 100% de las personas que están muriendo, el 90% son inocentes. Ahí es donde yo peleo. Hay informes que pro pronostican que decenas de miles de reservistas estaban siendo movilizados para reforzar las unidades de Rusia en la frontera de Donbass después de las pérdidas de sus tropas en el norte de Ucrania, informó el, el portavoz del Pentágono, John Kirby. Incluso las Fuerzas Armadas Ucranianas, Aseguraron este martes que Rusia estaría reagrupando tropas Y concentrando sus esfuerzos en los preparativos para una ofensiva militar en el este del país En referencia a la región de Dom, del Donbass Donde se encuentran las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lungas La idea final es establecer control total del territorio de las regiones de Donetsk, Lugansk el enemigo ruso está intentando mejorar la posición de unidades en las áreas operacionales de Travita y Pidenombuski, resaltó el Estado Mayor del Ejército Ucraniano a través de un mensaje en su cuenta en la red social Facebook. Viene la pregunta, ¿qué está haciendo de metido aquí Nicolás Maduro diciendo que no está de acuerdo porque sacaron a Rusia de las relaciones comerciales y en sí de la ONU por la barrabasada, por la estupidez y su orgullo que está cometiendo en este momento en la enfrentación con Ucrania. Vuelvo y digo, para ellos es muy fácil mandar, vaya, mátesen ¿por qué no van ellos mismos? Si son so supuestamente los padres de la patria, ideales chimbos, ideales baratos. Porque eso no sirve para nada. Vemos a Venezuela jodido. Vemos a Cuba jodido. Vemos a Nicaragua jodido. Vemos a Bolivia jodido. Vemos a Argentina lo mismo. Ahorita Chile se les pegó. O sea, la gente ve lo que está pasando y sigue, sigue aferrada a unos principios y a unos ideales que lo único que conllevan es precisamente a esto, a enfrentamientos. Aprender a odiar a mi vecino. Aprender a odiar a mi hermano. Como decía una vieja canción, a crear puentes donde no hay ríos. Esa es la triste realidad. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.